Vas a un restaurante chino y dices, qué bonito, un fénix chino. Pues no, eso no es un fénix y nunca lo ha sido. Realmente, se trata de un Fenhuan, un ave mítica que simboliza a la emperatriz y cuyo aspecto era una quimera de distintas aves. Según la leyenda, era un heraldo celestial que anunciaba la llegada de una época de paz o el nacimiento de un genio excepcional. A diferencia del fénix, no resucitaba ni existía tan solo un individuo. Pues se decía que el Feng era macho y el Juan, hembra. No obstante, ambas eran aves excepcionales de dieta selecta que vivían en tierras lejanas.